Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de las peripecias de un aprendiz de cultivo. Comenzamos. Como recordaréis del pasado capítulo, después de desechar a los machos y trasplantar las hembras a su maceta definitiva, podé las ramas bajas que aproveché para esquejar. Ahora las plantas ya han empezado a estirarse para entrar en floración, las diferencias entre las más sativas y las más índicas ya empiezan a acusarse y pronto van a necesitar una nueva poda y una recolocación para ajustarlas según su altura. Como podéis ver, tras dos semanas desde el trasplante, las plantas han crecido muchísimo y la parte baja vuelve a ser excesivamente frondosa. Las plantas ya han alcanzado su altura final y la diferencia de tamaño entre índitas y sativas ahora es más que evidente. Fijaros la distancia entre nudos que tienen las de Ed Rosenthal. Esta vez voy a realizar la poda a tiempo, antes de que la floración esté más avanzada. Como veis, hay mucha densidad de hojas y de ramas que en realidad no van a producir nada. De esta manera conseguiremos que la planta esté más aireada, evitaremos la aparición de hongos y me facilitará el riego. Al finalizar la poda, vamos a recolocar las plantas, porque al ser variedades distintas han crecido a ritmos diferentes. Aquella del fondo, como veis la parte de arriba, se le están engarrando las hojas. Eso no es por un exceso de abono, que no hay que confundirlo, es por falta de luz. Así que, al recolocarlas, la pondremos en un sitio donde le dé más la luz. Bueno, me voy a poner manos a la obra. Voy a empezar quitando las hojas y las ramas más bajas. Recordad que el corte no se hace al ras del tallo principal, para evitar infecciones. Ya he terminado la poda y he recolocado las plantas. Da gusto ver cómo puede entrar el aire uniformemente por todos los rincones del armario y además puedo regar mucho más fácilmente. Al colocarlas he necesitado calzar una maceta sobre otra, para una black domina que se ha quedado más pequeña de lo normal. Es importante elevarla porque si no acabaría en completa oscuridad tapada por las demás. Para que la doble maceta no me moleste a la hora de regar, la he dejado al fondo. Descubre toda nuestra gama de productos orgánicos y consigue los mejores resultados con nuestro cocktail activado biológicamente. Ahora con Back, la calidad y la cantidad pueden cultivarse juntas. Back Biological Activate Cocktail. Pues bueno amigos, después de dejar mi armario limpio y despejado, listo para afrontar las semanas de floración que se acercan, os dejo con unas imágenes de las primeras flores de mis niñas. Hasta el próximo programa.